Saben, lo que más me gusta de los roguelikes son la inmensurable cantidad de referencias contenidas en cada uno, con lo cual uno aprende de muchas cosas que usualmente no aprendería en ningún otro lado. Por ejemplo, en The Binding of Isaac puedes aprender muchísimo de religión, enfermedades asquerosas y otros datos escatológicos de los cuales uno no se debería enorgullecer. Con John aprendes mucho acerca de armas de fuego y también son cosas que no deberías de enorgullecerte. de aprender. Y luego tenemos Crypt of the Necrodancer, con sus múltiples, pero múltiples referencias a la música. Literalmente casi todos los enemigos tienen alguna referencia musical, o al menos un juego de palabras con temas musicales es por ello que procederé a darle una lista rápida y feliz de todas las referencias musicales en Crypt of the Necro Dancer solo tomen en cuenta que soy solo un hombre, y si se me escapa alguna, pues lo siento también la mayoría de estos juegos de palabras está en inglés, así que les diré la forma en inglés, más su traducción obvia al español, así que sin más que decir esta es la lista del epaco de la luz referencia de referencias de juego indies, ¡viva! Comenzando con lo más obvio, The Crypt of the Necrodancer, un juego de palabras que idealmente fue traducido a la cripta del necro Bailarín. Esto es una mezcla del concepto del necromante, que es un mago que controla los muertos, de ahí su imagen toda tétrica y habilidad de controlar nuestros corazones Y pues que es un bailarín, de ahí que la maldición tiene que ver con bailar al ritmo de la mazomorra. También tenemos el concepto de la laud dorada, que en inglés es... Golden Loot, que puede ser interpretado como Gold and Loot, que casualmente este juego de palabras es lo que causa toda la confusión de este juego. Siguiendo con los personajes principales, la familia de Cadence son Cadence, que en español podemos traducirlo como Cadencia, es en teoría musical dos acordes que simbolizan el fin de una pieza musical. Originalmente quería poner algo clásico, pero no existe mejor cadencia que el son de la negra. Melodía es más fácil significa melodía de la música. Aria, una pieza de música creada para cantar como un solista, ejemplo el Largo Factotum del Barbero de Sevilla, que por cierto, si quieren saber más acerca del Barbero de Sevilla pueden revisar mi podcast acerca del Barbero de Sevilla. Después tenemos a Dorian, que es el papá de Cadence, en español se traduce como Doriana y es un tipo de escala musical ocupada en la antigua Grecia. En los personajes secundarios tenemos a Dove, que es una pacifista y por tanto representa a una paloma de la paz. Bolt, que hace referencia a Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo y por eso su tiempo el más rápido de todos. Octavian, que en otro universo es dancer pero en este caso una referencia a la octava, que el intervalo entre dos notas. Nocturna, que es una vampiro, pero además hace referencia a una música inspirada en la noche, como esta que estoy seguro que todos conocemos. <risa> Mari tenía un corderito, tempo de ritmo de la música, y coda es la parte final de una melodía, digamos que es como una cadencia, pero de la manera más extendida Así que el son de la negra sería... Ahora los jefes, King Konga es... Es King Kong Konga Death Metal es un tipo de metal, pero es la muerte Deep Blues es el nombre de la primera computadora que derrotó al campeón mundial de ajedrez, y por eso el enemigo un tablero de ajedrez, pero también hace referencia por supuesto a la música blues. Coral Reef es un acorde de corales, Fortissimo es fortísimo, que significa una pieza musical que debe ser tocada muy fuerte, Fortissima. Fortissima. y Mol que un topo, y dato aparte, el rapero que canta el rap de Fortissimo se llama Mega run y el tipo es por genial. Dead Ringer, este es difícil, un Dead Ringer es un idiotismo inglés que significa parecido o idéntico, en este caso Dead Ringer es Dorian, por tanto se parecen, y también es una campana muerta. Frankenstein Way es la combinación del monstruo de Frankenstein, no el doctor, y Steinway Son, una compañía que hace pianos. El conductor, el chiste que es eléctrico y por tanto conduce la electricidad, y también una conductora musical, algo así como Lincoln Wind Waker. Finalmente, si completa el juego, tiene un roll call de todos los enemigos y sus nombres, y sí, todos son juegos de palabras, así que comencemos. <coughs> Silophones son xilófonos de huesos. Fandango es eh, fang de colmillo Y fandango que es un tipo de baile Espirituoso es un espíritu espirituoso O sea música que debe ser tocada rápidamente Backbeat son músicas que acentúan las tonadas impares Boogie es la música de los 70 Además suena como Gooey Chimp tune es un mono O sea chimp y un chip tune, Que es música estilo 8 beats Hablando de 8 beats son beats, son zombies que llevan el ritmo, o sea que llevan el beat Clap-Trap, como es un mimic, una trampa y clap es aplaudir Una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero bueno Freddy Merchandry, es Freddy Mercury de los mercaderes Shiitake Shake, un hongo shiitake que se venea Citar, una citara gitrán. Aria Madillo, es un aria y un armadillo Bone Thug, hace una referencia a una banda que se llama Bone Thug and Harmony Woodwind son instrumentos de madera y viento, en este caso el enemigo un druida, así que de ahí viene su conexión con la madera y el viento. Hard Rock es rock pesado y bueno, esto es una piedra. Echo, este enemigo un reflejo, o sea que un eco. Fortissimo, lo mismo que su jefe. Boogie Nights hace referencia a una película de Mark Warbler llamada Boogie Knights. Hot Dog es un perro caliente, literalmente. Jeerbug es una forma de decir swing, ya saben ese baile de los años 40, y puede ser un insecto. Clapa es un yeti que aplaude, y también capa. Acapela mental es un elemental, o espíritu de algún elemento, y que canten capella, o sea, sin instrumentos. Es, spinto es un sprint, por tanto un resorte, pero también es un spinto, o sea, un soprano super buenísimo. Una cosa no tiene que ver nada a ver con la otra, pero ni modo. Backup Dancers son enemigos que se mueven para atrás para evitar, y también son bailarines extra Phantom of the Shoppera, el fantasma de la tienda, o un juego de palabras con el fantasma de la ópera y shop Eight Legato, un legato, una serie de notas que deben ser tocadas de manera correcta y conectada Y una araña tiene ocho patas, que en inglés se dice Leg Transposter, un programa de computadora que cambia automáticamente una nota, transponiéndola con la otra sí, o sea, yo tampoco entiendo eso, pero el enemigo te teleporta y ese es el chiste Gillespie hace referencia a DC Gillespie, un cantante de jazz, y como su nombre lo indica, el enemigo te marea. Counterpoint es un tipo de música creada combinando dos tipos de melodías distintas. No tengo idea de qué tiene que ver con el personaje, pero ni modo. Gargoyle es una combinación entre Gargoyle, o sea, gárgola, y Gar, que es una banda de rock americano. Harpy es una arpía arpa, popstar al explotar el enemigo, hace pop. Johnny es un Goblin que te pone a bostezar. Whistling Pixel es un juego de palabras del término Whistling Dixie que significa decir algo serio de una manera amable. John M.C. hace referencia a John M.C. y el hecho de que un rapero sea un rapper, en inglés le ponemos una W y es un rapper o envuelto, y esto es un bebé momia, o sea que está envuelto. Thank you, thank you very much, eh, un juego de palabras del término thank you, thank you very much, una frase que decía Elvis Presley cada vez que salía de escena. También hay una pequeña escena con Cosmo diciendo lo mismo, pero no he encontrado ningún link al respecto, así que ni modo. Major scale significa escala mayor, en inglés, scale también significa escama, y esto un dragón con escamas. Head literacy es un toro que tiene una lira en la cabeza. Suoxys, el enemigo una banshee, así que una referencia a la banda Suoxys and Banshees. No Name, este es súper interesante, ya que un caballo sin nombre, como la canción A Horse With No Name. Lo cual también interesante porque este es un Nightmare, que es una pesadilla, pero también se puede traducir como la yegua de la noche, o sea Nightmare. También tenemos Old School Rapper, que al igual que los... John M.C. es una momia rapera y lo mismo que su hijo se pone un noble del comienzo y tenemos un rapper. Y por último tenemos a... Wow, creí que me tardaría muchísimo más. ¿Qué tal si también agregamos Cadence of Rule? En esta versión no hay muchos personajes de referencias musicales, ya que casi todos son enemigos de Zelda, con excepción de cuatro jefes. Los Bass Guitar Most Knight son Armost Knight con bajo de guitarra. El Gliconspile es un Gliok y un Glockenspile, mejor conocido como Lyra. El goma maracas es goma de maracas y Whis es un Swizz Rob que toca oboes. Y para finalizar, uno de mis chistes favoritos: el nombre del rap cantado por Fortissimo se llama Notorious B.I.G. Una obvia y divertida referencia al rapero Notorious B.I.G. o Biggie Smalls o Biggie. Y estas son todas las referencias relacionadas a los monstruos y personajes de Crypt of the Necrodancer Por supuesto las referencias no terminan ahí Cada canción en el juego una referencia a un juego de palabras pero dejemos eso para otro día. Aquí le Paco de la luz. Si quieren más conocimiento innecesario sobre temas indie, pueden solicitarlo en los comentarios. Gracias al friki curioso por invitarme una vez más a su canal. Y si quieren más conocimiento innecesario sobre temas divertidos, pueden venir a mi canal. Le Paco de la luz. Nos vemos pronto. Chao, chao.